El pago del segundo aguinaldo dinamizará la economía en el país. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, explicó que si bien existe un beneficio directo para todos los trabajadores asalariados en el país, existe también un efecto indirecto, porque los recursos que se perciban permitirán un mayor consumo. Una de las cosas que no tenemos que olvidarnos es que el doble aguinaldo también genera efectos positivos en la economía, porque tiene sus efectos multiplicadores, ya que quien recibe el doble aguinaldo también tiene mayor mayor eh, eh, posibilidad de consumo y eso se traduce en mayor actividad respecto a, a nuestras empresas, nuestras microempresas y a, respecto a nuestros comerciantes. Entonces nosotros eh, estamos tranquilos eh, respecto a, a, estas, eh, a estas amenazas o a estas advertencias que hacen los privados. Creemos que, que ya eh, con la experiencia que tenemos y cómo ha ido repercutiendo el segundo aguinaldo en nuestra economía, no vamos a tener problemas. El ministro de Economía descartó que el pago del segundo aguinaldo genere un proceso inflacionario. Menos se puede hablar de desempleo y cierre de empresas, indicó la primera autoridad del área económica. Cuando hemos dado el doble aguinaldo, tampoco ha habido problemas inflacionarios. En, en, en este caso, nosotros en este momento estamos con una inflación que está menor a uno en el acumulado del año y por lo tanto tampoco nos preocupa digamos, el tema de, de, de, de la inflación, porque vemos dos efectos. Primero que tenemos una inflación que hoy está baja. Y segundo, que en la historia de, de, del pago del doble aguinaldo, esto no ha generado estas presiones inflacionarias que dicen los, los analistas.